Can hear the clock inside, and ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo soy Daniela y bienvenidos una vez más a mi canal. Uh. Oigan, la neta estoy bien emocionada por este regreso al fin de los YouTubes. Y digo regreso, ahora sí regreso porque ya con este ya van... Mm, tres videos que subo Y la verdad me siento súper orgullosa De estos videos Y ya les tengo más sorpresitas E ideas de videos súper chidos Que este, estoy ahí trabajando Se están cocinando de poquito en poquito y, pues bueno, le decía a Tavo, bueno, creo que platicábamos de lo mismo, de que la vida adulta nos ha orillado a dejar de ser constantes y a leer. Yo creo que también es por eso de cosas del trabajo, de que duermes, de que no duermes. Pero, o sea, es que es bien raro porque estás en la universidad donde estás en la prepa y puedes leer todo lo que quieras, pero tienes responsabilidades, pero así mismo cuando estás grande... Y ya eres adulto, o sea, también tienes responsabilidades pero no puedes leer, o sea, qué raro aquí, ¿verdad? Y así como dice en el título de aquí abajito lo que aprendí de mi bloqueo de lector, hoy vamos a hablar de eso. Qué interesante video, claro que sí, como de que no Ya me hice de que una listita de cosas que aprendí Y aquí ahorita vamos a hablar largo y tendido amigos Entonces tráiganse su botanita, su café, su panecito Voy a usar los lentes porque no estoy viendo nada y qué feo O sea, vamos a hablar de varios aspectos Esto es... Esto es muy personal amigos, esto que les voy a decir es bastante bastante personal y espero que a ustedes también les ayude a reflexionar, eh, a inspeccionar esas cosas porque posiblemente ustedes están pasando por lo mismo que yo o llegaron a pasar o no quieren pasar por eso, entonces no sé, quizá esto les sea de mucha utilidad, entonces ya vamos a comenzar. El primer punto del cual les voy a hablar es no comprar solo por comprar en este tiempo en el que estuve full activa en mis lecturas me di cuenta que compraba muchos libros bastantes libros la neta y me iba si no era o sea cada que tenía dinero o cada que sí, básicamente cada que podía iba a la librería y buscaba eh, Ofertas o un libro que me gustara Y ahí tenía la pilota de libros pendientes por leer Y yo iba y compraba más O sea, y siento que en este en este momento O básicamente en este año Porque sí se podría decir como en este año En el que no he leído mucho Justamente cuando hice el video anterior De que por aquí se los voy a dejar Me di cuenta de que compraba y compraba muchos libros Y no leía ninguno Ahí estaban y ahí seguían y yo así de, ay, y es que llegan y llegan libros y con ganas de leer y todo esto. Y ahorita el tiempo y la vida de adulto, o sea, como que ya no dejó. Entonces siento que este bloqueo de lector me hizo pensar bastante en qué gastaba mi dinero. O sea, sí me gustan los libros, pero creo que reflexionar tantito y decir, a ver, espérate. Primero, termina de leer estos libros, no se va a acabar el mundo, no se va a acabar el dinero, no se va a acabar... Eh, pues nada, ahí van a estar los libros Organízate Hazte un tiempecito y lees En el momento que, en, el, en el que puedas O sea, no es como que carrerita ni nada de eso Entonces, eso, eso es justamente Otro también muy importante es Ir a mi ritmo Que creo que ah. Yo sentía como que iba corriendo, que quería alcanzar una meta, que no podía, quería ganarle a todos, eh, no como en forma de competencia, o no sé, la verdad, porque nunca lo sentí así como competencia, sino más bien de que, ay, voy a sentir feo, yo creo que juzgar juzgar, sentirme juzgada por los demás y pensar que yo no leo, o sea, que las personas más bien piensen que yo no leo lo suficiente que no leí el libro del momento, que no leí no sé, un libro importante o sea, cosas de ese tipo entonces eh, no sé, no iba yo a mi ritmo, al que yo quisiera porque ahorita, ujales les podré decir que estos dos estos dos únicos libros que he leído y el único, bueno, el que te llevo la mitad, o sea, los he disfrutado como no tienen una idea. Me he tardado un mes, un mes y medio, dos meses, pero siento que los he leído, ¿dos libros? No es cierto, he leído tres. <risa> tres y llevo otro. Eh, estos libros que he leído, siento que los he disfrutado mucho, que no me he sentido como con la presión de que ya los tengo que terminar ya ahorita, entonces... Es eso simplemente. Otro punto también es no compararme con otras personas. Y siento que en nosotros, en esta comunidad tan bonita, siento que también nos, nos comparábamos sin querer con otras personas. De que, o sea, de igual manera, si ella tenía muchos libros o él tenía muchos libros o leía mucho, luego, luego yo me comparaba y decía: híjole, ¿por qué yo no tengo tantos libros? ¿Por qué yo no tengo.? Eh. ¿Cómo se dice? Vínculo con las editoriales ¿Por qué no me mandan a mí? O sea, yo quiero leer, leer Y siento que leías más por compromiso que por gusto Entonces ese hobby dejaba de ser hobby para hacer. Eh, pues sí, hacerte batallar Y hacerte llorar yo creo también y no disfrutar realmente de lo que estabas leyendo. Eh, uf, esto 100% sí me ayudó mucho, que es las, saber que las aplicaciones sirven de apoyo y no de competencia. Lo mismo que en el anterior. Pues darte cuenta que esas aplicaciones de lectura no son para ir a las carreras, ni competencia, ni ganarle a fulano ni a fulanita, sino más bien de apoyo para que tú sepas a lo mejor si eres una persona bastante despistada, eh, tener ahí el récord de los libros que has leído eh, Quizá compartir opiniones con otras personas De qué es lo que han leído O si ese libro que, les, que leyeron les gustó um, y, y lo veo como en Goodreads Que ahí te parecen un buen de, de uh, como de opiniones y yo creo que sirven mucho para tomar la decisión de que si quieres comprar un libro o no pero no que te sirva como de híjole, se me hace tarde para leer tal cosa, se me hace tarde para hacer esto, se me hace tarde para no sé, cosas así, ¿no? Eh, también una de las cosas que ya les dije pero fue como muy pequeñito es disfrutar de lo que leo y evidentemente estas cuatro lecturas eh, las he disfrutado un montón sin ninguna presión ni nada entonces se siente bien se siente bien no estar presionado esos son los aspectos y las cosas que me hicieron dar cuenta en este pequeño y largo eh, bloqueo de lector que si tú estás pasando por esto eh, hazte una listita del por qué quizá no estás leyendo ahorita que no estás leyendo y empieza a checar y a sacar puntos buenos y esas cosas. Entonces, pues sí, yo les recomiendo eh, ampliamente que no. La lectura no la vean como una competencia. Que la lectura la. Pues elijan el libro que ustedes quieran. Que lo lean a su ritmo. Que no intenten impresionar a las personas diciéndole que ustedes lean de que. 10 libros al mes. O 10 libros a la semana. Y que no sé qué. Recuerden que todo lo que se, que se hace y se crea aquí es para que, pues, sepan. Eh, no sé como referencia De qué leer eh, En qué temporada leer esto Y yo sé que los eh, Desafíos o los retos que de repente sacan Está, está chido, está, está divertido Yo no digo que no pero eh, no hay que llevárselo como tan al extremo de que, ay, voy a leer 10 libros porque tengo que leer 10 libros, o no sé, eh, las lecturas conjuntas, debo leer este libro, este otro libro y este otro libro, no, o sea, ustedes siempre disfruten lo que es lo importante, gócenlo, léanlo a su tiempo, eh, elijan el libro que ustedes quieran leer, no se sientan presionados de absolutamente nada y compren los libros que quieran leer siempre y cuando con responsabilidad y no se sientan absolutamente eh, presionados por nada y no sé, siento que eh, eh, si ustedes están pasando por un bloque de lector yo siento que cuando identifiquen estos puntos van a avanzar en sus lecturas de poquito en poquito y sentarse y decir a ver ya depuré los libros que no quiero leer o ya como de los libros que quiero leer, ahora vamos a comenzar con estos sin necesidad de comprar nada y terminar justamente estos. Entonces, no sé, siento que eso es bueno, no lo sé ustedes, pero comentenme aquí abajito en los comentarios eh, si ustedes pasaron por un bloqueo de lector, ¿qué fue o qué fue? Sí, más bien, ¿qué fue lo que aprendieron en esa temporada larga o corta de la que estuvieron así? ¿Qué fue lo que aprendieron? Y algún consejo que ustedes quisieran darle a su yo del futuro. O a una persona que quiera que se pare aquí a ver. se pare aquí. O a una persona que llegue aquí a ver el video. Y vea los comentarios un, un consejo que le quieran dar. Y pues sí. Espero que les haya gustado mucho este video. Hablé bastante y espero no haberlos enredado. Eh, y ya. Eso es todo por el video del día de hoy. Nos vemos en el siguiente. Bye. Can hear the clock inside A-digging in